Nuestra manifestación es nuestro reclamo, es pacífico, está fundamentado totalmente en leyes constitucionales, nuestra Carta Magna. Nuestra asociación civil también se ocupa de defender los derechos fundamentales urbanos, el patrimonio cultural, los espacios públicos. Hemos estas denuncias eh, directamente ante las autoridades mediante escritos, no se nos ha escuchado. Los, las autoridades no nos responden a todas nuestras quejas, de tal manera que nos vemos obligados a, de, a denunciar mediante amparos. Todas las instituciones a las cuales nos tenemos que enfrentar para reclamar, hacer nuestros reclamos son unos muros. Las dificultades principalmente a las que nos enfrentamos es, la, es la, la, la falta de atención de las autoridades para los ciudadanos, las violaciones a nuestro, a, a nuestro derecho de expresarnos y de decidir cuáles son los beneficios de la comunidad.